De acuerdo, y comenzamos a crear nuestro icono, partiendo con algún ejemplo de, de los iconos que ya tenemos dentro de Reaper. Eh, una cosa importante es saber dónde están, dónde está esta carpeta dentro de Reaper. Bueno, voy a ir aquí a acciones, es el mismo Explorer. Si escribimos Explorer y vamos a esta carpeta que antes las he mostrado y la corremos allí donde se encuentran es en esta, vamos a ir aquí en esta parte donde dice data y después donde dice track icons, icons, es allí donde se encuentran todos los iconos de Reaper, esto, esto es algo que tenía que haber dicho desde un principio, pero bueno, más vale tarde que nunca, y bueno, ahí es allí también donde vamos a insertar nuestra carpeta personalizada con iconos mm, propios, ok? sin embargo yo por ejemplo algunos modificados ya los he dejado aquí al interno de la de repair eh, por ejemplo esta que he creado con que vimos anteriormente las carpetas para distintos instrumentos y bueno vamos a, a crear una carpeta para las voces digamos que eh, las voces de un hombre entonces haremos una carpeta eh, con, con este símbolo al lado ok bien entonces bueno yo cierro un momento acá esto y abro otro programa que es el que utilizo bastante yo que es total commander no importa esto es como si lo tienen o no eh, yo trabajo mucho con él y pues es como si tuviera un explore, dos explore y, y otras cositas más eh, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar el, la imagen del folder y lo voy a abrir con un programa eh, bueno aquí tengo photoshop y bueno y paint.net eh, si no tienen Photoshop, pues pueden utilizar Paint.net. Voy a utilizar Paint.net, aunque casi siempre utilizo este programa. Eh, es un programa que puedes bajar gratis. En la descripción del video te voy a dejar la, la dirección si lo quieres ir a bajar. Pero si tienes Photoshop y lo sabes usar, perfecto, puedes utilizar ese. Lo importante es tener en cuenta estas dos cositas. La primera es que eh, trabajamos con files PNG el file png es un archivo que permite las transparencias Sí, si vemos estos cuadritos pequeños que vemos alrededor esto será la transparencia, mientras tanto al interno están lo que es la imagen, estas transparencias eh, se adecuarán o se, se ajustarán al tipo de, te de, de tema que tengamos dentro de Reaper, si los tracks son por ejemplo de color azul toda esta parte eh, será de color azul Sí. Si es gris, pues entonces esta parte será de color gris. Esa es la primera cosa eh, que trabajamos con imágenes eh, PNG, permite las transparencias. Y la segunda es que estas imágenes tienen que ser 64x64. 64. Si yo ahora utilice esta herramienta y selecciono todo, vemos que aquí abajo está 64x65. Bueno, 64x64, 64, ok. Bueno, yo aquí la tengo 64 por 65, tal vez es porque la he modificado. No, bueno, 64 por 64. Ahora voy a arrastrar la otra imagen, que es la de la del, las voces. Bueno, voy a hacer la de las voces. Este, que es el hombre. Bueno, arrastro otra vez sobre Paint. Bueno, aquí abro la imagen. Y bueno, ya tengo estas dos imágenes, ¿sí? Eh ahora la cosa importante que tenemos que hacer es nos, nos ubicamos aquí en, en esta parte donde dice capas y le decimos agregar nueva capa ¿sí? tenemos que trabajar con capas vamos a la imagen de, del hombre que es esta y la seleccionamos toda para seleccionarla toda puedes utilizar siempre esta herramienta seleccionas todo dices control c o simplemente haciendo control a que selecciono todo y después control C, que es copiar. Eh, luego vuelvo otra vez a la parte de la carpeta, la selecciono y aquí en la capa 2 me ubico, basta que esté seleccionado y le digo control V. Al hacer control V, pues aparece la imagen que he copiado anteriormente y bueno, aquí la empiezo a retocar, ¿ok? La dejo un poquito más grande y bueno, aquí vamos viendo en esta parte cómo va quedando yo generalmente voy aquí al fondo un momentico a la imagen original y trato de agrandarlo primero si ¿sí? voy a retroceder un poco en, en el, la línea del tiempo y voy a ubicarme aquí en el fondo yo generalmente lo agrando un poquitico más eso es para que se vea mejor la otra imagen ok y ahora sí eh, aquí en, el, en perdón aquí en, en la segunda capa ahí sí le doy control v y así la puedo acomodar aquí voy viendo cómo va quedando es un poquito más pequeña a ver qué tal eso qué tal bien eso creo que así puede ir muy bien y ahora eh, simplemente tengo que grabarla pero le voy a dar guardar como para no modificar la imagen de la carpeta original guardar como y aquí tengo que ser muy específico y tener atención que la imagen tiene que ser PNG png y bien, entonces ahí le voy a grabar. Entonces voy a colocar folder aquí, voces. Y voy a colocar voces A, que porque es, si son las voces A del hombre. Y si más adelante quiero hacer la carpeta para las, el folder de las mujeres, hago lo mismo. Y le llamo voces B. Bueno, entonces la guardo voces A, guardo, le digo a aceptar. Y aquí me preguntará si acoplo, por lo que son dos. Dos imágenes, yo le digo que sí, acoplar. Y perfecto, ya tenemos la imagen para el folder. Si sí, ahora regreso a Reaper y hago doble clic, voy y busco mi imagen. Tag icons. Bueno, regreso aquí a mis imágenes por default, busco folder, folder voces A y ahí ya la tengo. Ok así se verá muy bien así podré, puedes ir modificando las las imágenes que tú quieras utilizando las de reaper y, o si quieres darles un aspecto parecido al de reaper puedes hacer otro procedimiento que ahora vamos a ver ok vamos a crear eh, otro icono a partir de un instrumento que por ejemplo voy aquí digamos que quiero eh, que haya un acordeón dentro de mi, mi track pero no tengo ninguna imagen y quiero que se vea más o menos como como se ve en Reaper, sí bueno, voy a colocar esta que está de color rojo la inserto siempre en nuestro programita de paint.net y lo que tengo que hacer es lo siguiente, simplemente voy aquí a un efecto, eh, en ajustes, perdón, y vamos aquí donde dice blanco y negro. Le aplico blanco y negro y vemos que se toma ese color blanco y negro. Podríamos dejarlo un poquito más gris si queremos, pero bueno, no. Para que no complicarnos tanto la vida, podemos dejarlo así en blanco y negro. Ahora voy simplemente, simplemente aquí, digo guardar como, cuidado no dar guardar, si no modificamos la imagen original, guardar como y aquí le coloco acordeón 1 blanco y negro blanco y negro bn la podría grabar aquí pero eh, en estos casos yo preferiría aconsejaría porque si sí, en realidad yo aquí he cometido un error en todo esto y es que he ido a contaminar un poco las imágenes donde están el Reaper. lo correcto lo correcto habría sido crear una nueva carpeta y decir eh, iconos personales ¿sí? o iconos eh, modificados un nombre que nos nos represente eh, que hemos modificado algunos iconos por ejemplo de reaper o, por ejemplo iconos reaper eh, modificados o propios porque aquí propios Vale. Ok, una vez creada esta carpeta, entonces ahí sí ponemos todos las, las, los iconos eh, que hemos modificado. Por ejemplo, ahora arrastraré estos iconos míos que he modificado y los pondré también ahí adentro. Eh, bueno, aquí voy a colocar aquí adentro eh, la acordeón. Acordeón 1. Blanco y negro. bn guarda y aceptar ahora si sí, voy aquí a mis tracks coloco blanco y negro arrastrado sobre reaper Sí, bueno no se ve tanto como los de reaper pero al menos está en blanco y negro y creo que para poder dejar, poderla dejar un poquito más parecida deberíamos utilizar eh, tratar de encontrar un filtro, invertir colores, no, brillo en contraste, venga este de pronto es este si sí, por aquí brillo y contraste, a ver si ajustamos para que quede un poquito más gris mm, ya casi me da el tono, bueno por ahí por ejemplo ya podría hacer. aquí le coloco dos, a ver qué tal, aceptar eh, voy aquí dentro de Reaper, arrastro la imagen bueno ya esta ya es un poquitico ya más parecida, esta está más oscura dentro de Reaper así podemos crear otras imágenes pero bueno cada uno después verá cómo, cómo quiere hacer sus propias imágenes y darle el matiz que quiere eh, bueno, ahora voy a hacer el, el otro video sobre cómo crear mm, un icono a partir de un instrumento virtual que tenemos dentro del PC.